Antes de continuar con el curso, echemos un vistazo a lo que podría lograr un equipo al final de este proceso. Imaginad que tenéis 10 semanas, o meses, o un año para hacerlo. Seríais capaces de hacer muchas cosas, sí. Pero, ¿y si solo tuvierais 5 días? Os pondré un ejemplo de un equipo de una de nuestras clases que decidió poner en marcha un servicio de alquiler de camisetas de equipos profesionales. Y en solo 5 días, 5 días... Salieron personalmente de la oficina, hablaron con 169 clientes, tuvieron 190 visitas en su página web y vendieron dos productos durante la clase. Veamos cómo empieza el lienzo de su modelo de negocio y cómo evolucionó. Estas eran las hipótesis iniciales a las que llegaron el primer día en clase. Creían que su segmento de mercado estaría formado por los asistentes a los partidos de deportes profesionales, que suelen ser hombres adultos, con una renta menor a 100.000 dólares y asisten a 10 partidos anuales. Así es como empezaron con una serie de hipótesis sobre el arquetipo de sus clientes. Pensaron que su propuesta de valor sería proveer de manera más barata las camisetas oficiales de los equipos para un partido, eliminando el riesgo de comprar camisetas de jugadores que pueden ser traspasados y ofreciendo alternativas a adquirir falsificaciones. Su canal de venta sería mediante la web, tiendas de los estadios, webs de entradas o por envío directo. Para crear demanda utilizarían anuncios por búsqueda, redes sociales, promociones en los estadios... ...y su fuente de ingresos vendría a través de un modelo de suscripción anual. En la parte izquierda, una especie de backstage del lienzo del modelo de negocio. Sus actividades serían el seguimiento del alquiler, el transporte, la limpieza, el marketing y el servicio al cliente. ...y tendrían los siguientes recursos... ...el inventario de camisetas, almacenes y sistemas logísticos... ...sus asociaciones clave podrían ser la liga de deportes profesionales... ...los proveedores, las tintorerías, los vendedores... ...proveedores de paquetes, UPS, FedEx y el servicio postal... ...y su estructura de costes se destinaría al almacenaje, transporte... ...limpieza, logística, seguimiento y desarrollo y mantenimiento de la web... ...parece razonable... ...si miráis este lienzo podréis pensar... ...¿y para qué necesito entonces estar aquí?... Sin embargo, ellos salieron fuera y hablaron con 60 personas. ¡60 personas! ¿Cómo? Yendo al Yankee Stadium y quedando con un montón de clientes el primer día. Y lo que ocurrió fue que de hecho se dieron cuenta que las mujeres también llevaban camisetas de los equipos y habría sido imposible convencerlos de esto hasta que no estuvieron delante de los clientes, en el Yankee Stadium. Entonces dijeron, ¡hey, es una relación 50-50! Y además eran jóvenes adultos, entre 18 y 30, aficionados al deporte de forma casual. Entonces empezaron a comprender mejor cuál era la relación con los clientes, cómo captar clientes, fidelizarlos y estimular las ventas. Se dieron cuenta de que las personas estaban interesadas en el pago por alquiler, además de un modelo de suscripción anual. A continuación salieron a la calle de nuevo y comenzaron a ampliar su segmento de mercado y lo dividieron en dos. Se dieron cuenta de que existían dos arquetipos diferentes, los que tenían camisetas del equipo, que eran hombres entre 13 y 35 años, y otro arquetipo formado por aquellos que acudían a un único partido, compuesto por hombres y mujeres de entre 18 y 30, que eran seguidores casuales. Ahora ya eran capaces de coger su fuente de ingresos y unirlo con los arquetipos. Para quienes tienen camisetas de los equipos, una suscripción anual tiene sentido. Pero para los que acuden a un único partido, tiene sentido el pago por alquiler. E igualmente difiere su propuesta de valor para los dos casos. Como veremos después, lo que necesitamos cada vez que tenemos un único arquetipo es coordinarlo con una mínima propuesta de valor y un modelo de negocio específico. En el cuarto día aprendieron cosas nuevas. Lo más importante, ¿cuánto pagarían aquellos que tenían camisetas oficiales por una suscripción anual? Comenzaron preguntando por cifras definitivas y la respuesta que obtuvieron fue 200 dólares. Y comprendieron además que las redes sociales pueden ser un elemento importante para captar clientes. Al día siguiente aprendieron más cosas. Aprendieron que otra alternativa para aquellos que tenían camisetas oficiales podría ser la suscripción mensual o un único alquiler. Y comenzaron a pensar sobre cómo fidelizar estos clientes, es decir, cómo eliminar la rotación e incrementar las regalías. Y comenzaron a pensar en programas por antigüedad y cómo podrían crecer esos clientes con la venta cruzada y elevar ventas con suscripciones premium y planes familiares. Por tanto, como podéis ver, cinco días después, solo cinco días después de hablar con 160 clientes, el lienzo del modelo de negocio ha cambiado drásticamente de algo que tenía esta imagen el día uno a algo que tenía esta otra el día cinco. El primer día una serie de hipótesis sin contrastar, un modelo basado en la fe. En el día 5, la fe se convierte en hechos. Y esta startup está en marcha en la actualidad, creando algo que los clientes realmente pueden querer. En el resto de lecciones os vamos a conducir a través de cada uno de los componentes del lienzo del modelo de negocio. Y esperamos que salgáis a la calle, como hizo este equipo, para testear vuestras hipótesis. Algunas de las preguntas que os querrán hacer cuando estéis fuera de la oficina, hablando con los clientes, tienen que ver con la competencia. La competencia, de algún modo, existe fuera del lienzo del modelo de negocio. Pensad en el lienzo como algo flotando en un entorno en el que también flotan los lienzos de otras empresas. Dad un paso atrás y pensad, bueno, ¿quién más hay ahí afuera y qué está haciendo? Lo siguiente que os querréis preguntar es... ¿Por qué es tan difícil de resolver este problema? ¿O por qué este servicio no lo prestan otras personas? Puede que, en el mejor de los casos, en realidad, hayáis tenido una idea brillante o innovadora. O simplemente, estéis delirando. Por tanto, debéis seguir formulando esa misma pregunta no solo a vosotros mismos, sino también a las personas con las que habléis. Preguntadles, ¿alguien ha hecho esto antes? Y si responden, no, no hemos visto esto nunca, preguntadles, ¿y cuál crees que es la razón? Podríais obtener respuestas tipo, en los últimos tres años y medio ha habido nueve vendedores que han intentado esto y han fracasado. Advertencia, debéis averiguar por qué fracasaron. Con suerte vuestro enfoque es diferente o tenéis una idea diferente a la de cualquier otro. Respecto al tamaño del mercado, al final de esta misma unidad se hablará sobre cómo podemos medir el mercado. Lo que os interesa saber es la importancia del problema. Si queréis pasar los próximos años intentando darle solución, y por último, una vez sepáis las necesidades del cliente, cómo hacerlo. Cuando pensamos en la propuesta de valor podemos encontrar varios errores. Uno es que lo que se está desarrollando podría ser solo una funcionalidad de algún otro producto. Podríais ampliar una funcionalidad... ...sin que constituya un negocio... ...o que constituya uno de nueve meses... ...hasta que la pionera la agregue en su siguiente actualización... ...como ya he dicho la priorización de los problemas... ...y beneficios de los clientes... ...nos ayuda a evitar el problema de... ...sería bueno tenerlo... ...a los fundadores... ...a veces les resulta muy fácil decir... ...bueno, les ha gustado a todos... Sí, vale. Pero lo que os interesa no es que les guste, sino que lo adquieran, que insistan incluso en querer usar el prototipo. En ese momento sabes que tienes un negocio. Tiene que basarse en algo que la gente demande y tiene que haber suficientes personas que lo pidan. Claro que podéis encontrar cinco personas en todo el mundo que adoren el producto, pero no sería un mercado lo suficientemente grande. Tanto en los canales físicos como en los móviles, la creación del producto mínimo viable requiere cierta destreza. Pensad en esto. Un PMV no es un producto mínimo. Es un producto que interrumpe su fase de desarrollo por falta de tiempo. No consiste en eso. Un PMV se basa en la interacción y la iteración, en comprender las necesidades, los problemas y los beneficios para los clientes. Y si lo que hacéis es recortar la lista de funcionalidades, entonces evidentemente no habréis ejecutado el proceso. A veces escuchamos, pero mis clientes no saben en realidad lo que quieren. Lo que estoy creando es algo muy novedoso, y salir a la calle es prácticamente una pérdida de tiempo, porque si les muestro mi solución, ni siquiera van a saber de qué problema les estoy hablando. Hablaremos del problema del tipo de mercado más adelante. Pero existe un caso llamado el nuevo mercado, sobre el cual tienen razón. Los clientes nunca antes habían visto un iPhone ni un producto nuevo. Aún así debéis salir a la calle, pero en lugar de preguntarles por las funcionalidades, debéis averiguar en qué emplean los clientes el tiempo y a qué recurren para resolver problemas y obtener ventajas. Hablaremos de los tipos de mercado más adelante. Si decís o escucháis, es que mis clientes no saben lo que quieren, olvidaos de eso por un momento, porque eso no es excusa para quedarse en la oficina y seguir agregando funcionalidades al producto. Todo esto lo están haciendo para definir el producto mínimo viable, también llamado PMV. El PMV es básicamente el producto o servicio que estáis creando por primera vez para enviar a los clientes. Es importante saber que el PMV no es un producto alfa o beta. Antiguamente el proceso de desarrollo de producto arrancaba con el capital Sevilla. Pasaba por el concepto, cumplir los requerimientos del mercado, de producción... ...y terminaba como un proceso completo de producción en cascada... ...parte de esta cascada serían las pruebas alfa y beta... ...y el primer envío a clientes... ...y la primera vez que los clientes tuvieran el producto... ...se les diría que es un producto preliminar, sin terminar... ...se les invitaría a que lo probasen... ...y después se podría negociar con ventas... ...si se les debería cobrar a los clientes... ...pero el PMV es algo bastante diferente... ...el PMV no se presenta como un producto en su versión 1.0... ...con 18 páginas de especificaciones... ...ahora lo que hacemos es trabajar de la oficina tratando de entender cuál es la versión 1.0 mínima y no en función de lo que pensó producción o el fundador sino en función de lo que los clientes nos digan que están dispuestos a pagar o usar ahora y aunque podría ser un producto beta nunca usamos esa palabra les decimos a los clientes que es un producto mínimo viable en un producto web o móvil en lugar de crear un prototipo físico necesitáis un sitio web o una aplicación de baja fidelidad disponible para que los clientes os den feedback. ¿Qué es esto de baja fidelidad? Bien, es mi forma de decir que realmente no se necesita un sitio web completamente terminado, pero al menos debe tener un esquema. Y si no lo tenéis, al menos debéis tener una presentación o el boceto o una demo en vídeo o algo que permita a las personas ver el proyecto más allá de lo que se describe y que puedan decir, ah, ya entiendo, pero aún no es momento de hacer la demo. Vuestro objetivo es comprender primero el problema. A veces a las personas que les gustaría hacer una demo les digo que dejen todo eso a un lado cuando se está hablando de los problemas por primera vez. Pero en cuanto os preguntéis si sería más o menos esto lo que solucionaría el problema para una aplicación web o móvil, querréis obtener feedback lo antes posible con una aplicación de baja fidelidad. Cuando hablo sobre este tema, alrededor de la segunda semana del curso, a todos los que trabajan con aplicaciones web o móviles, les pido que tengan una web o esquema en funcionamiento para que los clientes puedan verlas y darles feedback. Posteriormente desarrollaréis la aplicación de alta fidelidad, con la que ponéis a prueba vuestro conocimiento sobre la solución. La nueva aplicación ya tiene la mayoría de las funcionalidades, quizá no cuente con archivos de ayuda, las gráficas pueden no ser las definitivas, que no guste el color, etc. Pero una aplicación de alta fidelidad dará una mayor resolución. Con esta técnica evitarán crear productos que nadie quiere y maximizará el aprendizaje con respecto al tiempo invertido en el producto y en los clientes. Ahora por primera vez entra en juego la diferencia entre canales físicos y web o móviles porque el producto mínimo viable para un canal físico de venta directa, como las tiendas, es muy distinto de algo que podríamos crear para la web o incluso más aún para dispositivos móviles. En un canal físico lo que queremos tener es algo que los clientes puedan tocar y sentir, porque vamos a hablar con ellos, y aunque podamos enseñarles diapositivas en PowerPoint, fotografías o explicarle cómo es, siempre aconsejo invertir un día o dos en crear algo, aunque sea de corcho o de cartón, o algo tan pequeño como un chip o una microfotografía o la microfotografía del diseño propuesto en el caso de los productos físicos, es necesario salir con lo que has creado y tratar de obtener alguna reacción basándote en lo que el cliente puede ver y tocar. Al hacerlo pondréis a prueba vuestra noción del problema y de la solución y cuando lo hagáis, podréis comprobar si se resuelve el problema principal de los clientes. Aprenderéis de los antiguos evangelistas cuál es el conjunto mínimo de funcionalidades necesarias. En un canal físico, esto requiere muchas entrevistas, demostraciones y prototipos y mucho contacto visual. Pensemos ahora en la clasificación de los beneficios. Haced una lista de cada uno de los beneficios que generan vuestros productos y servicios según la importancia que les da el cliente. Esta es la idea de fondo, la relevancia para el cliente. Al igual que con los problemas, crearemos la primera lista pensando que conocemos la respuesta. Así es como voy a solucionar el problema y así es como voy a generar beneficios. Lo sé con toda seguridad. ¿Por qué? Porque es mi opinión, o porque soy un experto en el tema. Pero tu negocio, al fin y al cabo, no depende de tu opinión. Tienes que escuchar a los clientes, porque ellos te explicarán por qué el beneficio que estás creando es relevante. Al igual que con los problemas, debes saber si el beneficio creado es sustancial o insignificante y con qué frecuencia se presenta.